Parece mentira, pero dentro de poco voy a llegar a los 1500 suscriptores. Y para celebrarlo, qué mejor forma que estrenar una nueva sección a partir de hoy, iré ofreciéndos reviews de anime para dotar al canal de un contenido más variado. En esta ocasión, y tras ver el trailer de Masters of the Universe, Revelations, las reacciones de la gente, y sobre todo sus comentarios y dudas respecto al papel de Tila en la serie, no podéis resistirme a daros mi opinión sobre el tema y revelaros Juego de palabras que me viene al pelo y nada premeditado ¿De dónde puede venirle a Netflix y a Kevin Smith la inspiración para contarnos esta nueva historia? Poneos cómodos y preparaos, porque comenzamos Antes de meternos en el meollo de la serie animada os daré un poco de contexto, la franquicia de los Masters del Universo siempre ha tenido muchos cómics, y ha pasado por muchas editoriales, concretamente por DC Comics entre los años 1982 a 1983, Marvel Comics desde 1986 a 1988, y MASH Comics desde el 2000 al 2004, Dark Horse en el 2011, y nuevamente volvería a DC Comics desde el 2012. Hasta la actualidad. De todas estas etapas, las más interesantes son las de DC, y más concretamente, los siguientes cómics. He-Man and the Master of the Universe, volumen 1, 2013. Volumen 2, Origins of Eternia, del 2014. Volumen 3, 2014. He-Man and the Master of the Universe, volumen 4, What Lies Within. O lo que es lo mismo, lo que hay en el interior del año 2015. Y finalmente, The Eternity War, del año 2016. ¿Por qué esta selección? Pues sencillamente porque son las que más han podido influir en Revelations, tanto por diseño de personajes, así como por trama. El volumen 1, The Master of the Universe, comienza con una historia totalmente nueva, y nos muestra a un Adam completamente diferente del que conocemos, mucho menos musculoso y en una situación inesperada. Si bien tiene sueños donde es un bravo guerrero, aunque no sabe a qué se debe. Adam es un simple leñador que vive en el bosque junto a su enfermo padre, y esto es debido a un hechizo de Skeletor, el cual ha aprovechado este tiempo para tomar el castillo Greyskull, torturando horriblemente a la hechicera. ¿Qué tiene que ver la trama de este volumen 1 de los cómics con la de Revelations? Pues que, a mi entender, comparte un par de escenas barra situaciones con la serie de Netflix dejando al lado el diseño de personaje, que por lo visto en el tráiler se optará por actualizarlos respecto a los originales. Al menos en los flashbacks, la parte en la que Merman aparece en escena es muy similar en concepto a cuando se encuentra con el amnésico Adam en el cómic. Ojo, esto no quiere decir que la serie siga esta drama precisamente, pero sí que podría decirse que hay similitudes o guiños entre ambas versiones. Otra similitud la tenemos en el Battle Armor de he cuya primera versión contará con la clásica Cruz Roja, para luego pasar a la H que lo caracteriza. O oh, la razón que me ha llevado a realizar esta review, la escena del tráiler donde vemos a Tila liderando un ataque junto a Fisto y Clam Champ, acompañados de un par de guardias reales. Dicha escena es muy similar al ataque final que sucede en Eternity War, saga que podríamos equiparar a la Infinity War de Marvel por importancia y nefastas consecuencias. No os haré muchos spoilers, pero sin duda estamos ante uno de los mejores cómics de los Masters del Universo y a una de las versiones más oscuras y crudas de la franquicia. Los hechos que desembocan en The Eternity War se desarrollan entre el volumen 3, el cual amplía el origen de Despara explicado en Origins of Eternia y durante todo el volumen 4, lo que hay en el interior, para concluir en Eternity War, con la redención de dicho personaje y su conversión en Shira. Durante los 4 volúmenes, tanto Tila como Shira tendrán muchísimo más peso que en el propio he -Man. En el caso de Adora, y partiendo del canon de Filmation, que no del nuevo del 2018, se nos muestra cómo fue su pasado en la Horda muy alejado del mundo de colorines y brilli brilli social justice warrior, que nos mostró Noel Stevenson en su versión. Y cómo bajo las órdenes de Ordak, mataba, esclavizaba y destruía sin compasión. Hasta que cierto día le llega una epifanía, y comienza a plantearse cuál es su auténtico destino, hasta terminar convertida en Shira. La redención de Adora está muy bien desarrollada, y nos muestra su valía como guerrera mucho más que cualquier otra versión del personaje. En el caso de Tila, se nos revelará cuál es su destino al ser la hija de la hechicera, y jugará un papel crucial en la misma, dejando de ser el personaje secundario, como en la serie de Filmation, para a su debido tiempo reunir y dirigir a los masters del universo en ausencia de he -Man. Su diseño en esta saga se asemeja al visto en el tráiler de Netflix, al menos en la imagen que tiene de portada. Esta que podéis ver y que ha dado tanta polémica, y también a su versión 2000XX, así que ahora tenemos a una tila pelirroja, aunque en los cómics esto se explica en una escena distendida. Tanto en el volumen 3 como en lo que hay en el interior, Kingis y los hombres serpiente serán tanto la perdición como, a su debido momento, la salvación de Ternia y de nuestros protagonistas, jugando un papel muy importante. Realmente recomiendo mucho la lectura de estos cómics de DC, ya que poseen el tono oscuro y adulto que le iba haciendo falta a la saga. Así que, si como dicen la historia comienza así, la guerra por Eternia comienza de nuevo, en la que podría ser la batalla final entre he y Skeletor. Yo me inclino por pensar, y los diseños de personaje nos dan esa idea, que la serie adaptará los volúmenes anteriormente citados. Con lo cual, estaríamos hablando de una muy buena adaptación al nivel de la hecha en Castlevania. ¿Que no es así? Bueno, entonces tendremos a Netflix siendo Netflix. De todas formas, yo voy a darle un voto de confianza a la serie, viéndola en cuanto la estrenen. Y os animo a todos a hacer lo mismo. Y sin más que añadir, nos vemos en la siguiente review.